Allá sé que en Panamá tiene un mensaje para ti Todo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial Cuando un grupo de jóvenes decididos a eliminar las desigualdades sociales Crearon un grupo enfocado en buscar la paz mundial Nosotros buscamos alcanzar La paz y el pleno desarrollo del potencial humano Ponemos nuestra confianza en los jóvenes Como la llave para un mejor futuro nosotros creemos que el liderazgo es la solución fundamental y puede ser desarrollado por cualquier persona. Nosotros enganchamos a la juventud mediante experiencias prácticas en de todos. Nosotros hacemos esto mediante intercambios interculturales para crear estas oportunidades. ¿Te podrías imaginar qué le pasaría al mundo cuando enganchemos y desarrollemos a cada persona joven? Esta es la pregunta que nos guía. Mientras que luchamos para alcanzar nuestra visión de paz y de pleno desarrollo potencial.